Muy buenas tardes a toda la teleaudiencia de Controversia. Estamos acá en, este, en esta emisión de este sábado, como cada sábado hasta las 2 de la tarde. Omar Peralta, Sisto Gavín, quien les habla, y hoy tenemos la gratísima presencia, nueva vez después de todo este batallar en lo que la vida a veces somete a los seres humanos donde debe demostrarse la coherencia, la valentía, la decisión y la firmeza de continuar el batallar eh, cuando la vida coloca a hombres de principios en momentos que a todos nos acongojan, pero que al mismo tiempo nos permiten salir de ellos mucho más airosos. El compañero Juan Tavares, el chino, está con nosotros en la tarde de hoy y tanto a Omar como a mí nos alegra bueno, que el chino alegría, esté de ya de, de nuevo con Chile nosotros. Aquí y una vez más se demuestra que querer el poder, que hay voluntad, chino ha tenido una recuperación realmente milagrosa y sorprendente, más de lo que yo mismo pensé y de lo que quizá él mismo pensó. Tiene un gran espíritu que... Eso demuestra que el chino es un hombre que está preparado para enfrentar los grandes retos de la vida y que es un hombre, en términos de ideas, de armas a tomar. De modo que, bienvenido chino, después de una ausencia... ¿Cuatro? ¿Cinco sábados? Cinco sábados. Más cinco como... sábados. Yo pienso que hay dos aspectos. Uno, para que el chino entonces nos explique también esa parte. ¿Qué entiende él? Uno, eso que decía Omar, del espíritu, de la convicción, de la firmeza, de qué está hecho el ser humano, de qué está hecho el hombre en este caso. Y entonces me parece también que pudo haber influido la contextura física y todo aquel proceso histórico también de, de, de ejercicio y de sí. actividad física, ¿verdad? Sí, no, Para una recopilación que a tu edad, que no eres un viejo, no, no sino, una, sino un adulto. No, no, eres un adulto un eh, adulto de la tercera edad. Eh. Y un hombre joven de ideas, Así porque es. ahí es donde está la diferencia. Entonces... Eh, ¿A qué tú le atribuyes esa parte de bueno, cuando se habló de un tiempo establecido sí. y ya tú has ido avanzando? Primeramente, yo me siento más que dichoso, más que contento de poder reencontrarme con ustedes. Eh, siete años, ¿verdad?, que creo llevamos sí, ya... Llevamos siete años ya. Animando ya, los y Los tres llevándonos bien en todo el sentido de la palabra. Entonces, más que conductores de controversia, más que animadores de este... Fundamental programa de la televisión de San Francisco de Macorís Nosotros somos tres hermanos Así es Porque así es. toda vez que las circunstancias han requerido De que alguno de nosotros esté al lado del otro Así ha ocurrido Y así será Sí Y así será Tengo la plena convicción así y confianza Así será Y quiero No te también, quepa la menor duda Sí, quiero agradecer también Porque sería mezquino si no lo hiciera A todo el pueblo de San Francisco de Macorís a diferentes personalidades de este pueblo. Que en medio de la situación en la que se vio envuelta toda mi familia, no el chino Tavares, sino toda mi familia, incluyendo una tragedia que ha dejado profunda y honda pena en nuestra familia y en todo San Francisco de Macorís, que fue el lamentable fallecimiento de elvido Dolora. Frente a esa situación que produjo mucha aflicción y todavía se mantiene, en nuestra familia. Ese pueblo estuvo ahí para decirnos que valora el trabajo que nuestra familia ha hecho en San Francisco de Macorís, que tiene a bien los aportes humildes que este servidor ha hecho para este pueblo. Y entonces la gente se volcó, Omar. Así es. Para eh, identificarse eh, eh, con nosotros te, Debo decir Entonces, y agregar a eso que tú dices Que El amigo y hermano Julio Vargas sí. Presidente de esta empresa Fue la segunda persona que me llamó Después de Cito Gavín, Ahí mismo casi pegado Para darme la, la trágica noticia eh, Y Julio poniéndose a la disposición y Inmediatamente averiguando Porque yo estaba acostado Cuando tanto Cito como Julio me llamaron, yo estaba acostado, que normalmente me acuesto temprano. Y entonces, eh, inmediatamente eh, Julio me dijo, lo voy a llamar para decirle dónde están, para que se levante. Igualmente el hermano Eugenio Vargas eh, mantuvieron una actitud de seguimiento. Bueno, la relación... Eh, a propósito de los hermanos Vargas, eh, la relación que yo tengo con Julio... Es una relación vinculada con el deporte, sí, en principio. Sí, es y con un genio ya más vinculado con el mundo político. Y entonces, lo que hemos crecido y construido desde convicciones, estilos de vida, orientado por principios y por causas nobles y profundamente humanas, somos lo que con más propiedad construimos eh, la capacidad para relacionarnos con el otro, con la otra. Desde el respeto, la consideración y los valores humanos. Entonces, esa es la relación que yo tengo con el compadre Julio. Así es. Y entonces, eso queda confirmado en esa actitud que bien tú estás narrando aquí. De tal manera que controversia que creemos fue la decisión más sabia que tomara esta empresa de ponernos a nosotros en contacto con esa directa teleaudiencia de San Francisco de Macorís en principio y de la provincia de Duarte pero que ya hoy llega a todo el Cibao, es controversia, es un bien de San Francisco de Macorís. Ya traspasó, ya trascendió la idea de los Vargas. Así es. De poner a estos tres humildes servidores en contacto con ustedes para desde el análisis, la valoración, la ciencia y la cultura orientar a San Francisco de Macorís. O sea, quiero dejar constancia de eso también. Sin ánimo de nosotros porque no tenemos cultura de eso quiero dejar constancia de que ciertamente este servidor siempre ha recibido el apoyo la consideración de la familia vargas entonces públicamente yo lo quiero reconocer también porque hay chino para mucho eh, como dice un buen cristiano parece que dios me tiene a mí reservado para una para una causa en la que yo pueda definitivamente aportarle a este pueblo algo que contribuya a su bienestar. Así que gracias, pueblo de San Francisco de Macorís, y estamos aquí de nuevo. Bueno, eh, ya es. eh, pronunciadas esas palabras de agradecimiento por parte del chino y el regocijo que tanto Sisto como yo sentimos de reencuentro con el chino, que los tres que hacemos esta química perfecta de hacer y realizar este programa que ha concitado el apoyo... Y el reconocimiento de la sociedad de toda esta región. Porque ya estamos recibiendo llamadas de La Vega, de Cotuí, de Moca, Puerto, Puerto Plata. Puerto Plata, sí, de todos los sitios. Ya estamos recibiendo eh, eh, eh, notificaciones de que controversia está por allá. A ellos también les enviamos un caluroso saludo. Bueno, señor, y la pista está caliente en la República Dominicana caliente por todos los lados. Miren, hay un tema que pudiera haber sido el último, pero porque me conmovió tanto, Chino, y si... ¿Te provocó el tema? Sí, si me provocó el y, tema. Y no puedo esperar hasta... No, no puedo esperar. <risa> Miren, señora, ¿a qué se refiere ese tema? En el día de ayer, Reinaldo Párez Pérez fue entrevistado por el periódico Diario Libre. ¿Y qué dijo Renato Párez Pérez? Que ciertamente la reforma estaba ya lista, que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal, eh, había elaborado el decreto. Elaborado, eh, sí, y que él la corrigió. Oye bien esto, que él la corrigió. Entonces hoy sale un análisis. En el periódico Elistín Diario, que habla, eh, eh, la reelección ha sido como incoherente. como que, Entonces habla, porque esa declaración de reinado pone en el tapete lo mentiroso que es el presidente de la República, que nosotros los dominicanos nos gastamos. Porque ese presidente dijo en el discurso. Que anunció que eh, supuestamente no iba a modificar. Que no lo dijo claro nunca. ¿eh? No lo dijo no, claro nunca. No tuvo ni siquiera el coraje. Pero dijo. Y el valor de hacerlo. Pero dijo, criticando al grupo de Leonel y a los que criticamos el afán de modificar la constitución de él y su grupo, que lo criticaron de manera injusta, porque él, aunque no dijo un no claro, sí. pero quiso decir que él no estaba en eso que Anteo, había desistido que había desistido pero Anteo, no porque él quería no porque sino quería. porque fue derrotado no porque fue no derrotado, fue derrotado. Por la sociedad claro verdad la sociedad lo derrotó sí. y porque los empresarios a no ser que se trate cosas Omar, de los vicini sí y de los ¿verdad? sí verdad sí desde y de, grupo, y de, porque... y de los garcía sí. ya y de te... los estrella sí sí, eh, sí. la oligarquía el empresariado de la República Dominicana temía temía que una revolución Desquebrajara la economía dominicana Entonces, ¿qué resulta? Y también el papel de los gringos Ante un servil como Danilo Medina El papel de los gringos Renato quiso decir que no, que eso no influyó pero, pero mentira, uno sabe que sí que no. Pero oye, oye lo siguiente ¿Dónde queda el desnudo la mentira de Danilo? Hoy, si el consultor jurídico elaboró El proyecto de reforma lo elaboró por él, o porque Danilo le dijo: ¿Quién no, es el jefe? No, Danilo Medina. Danilo Medina, entonces Danilo estaba en eso. Pero no, no, de, no del consultor jurídico. Danilo Medina es el jefe. No de todo. Pero por yo, el hecho de que él administre el presupuesto de la República Dominicana. No, pero que de, en, todo el PLC. en el caso del consultor jurídico, cada paso que dé consultor jurídico. Es con la anuencia de Danilo. con la anuencia. Con a de decreto, de decreto de que voy a destituir no, a Fulanito. Exactamente. a tal decreto que voy a, a, a exonerar de tal cosa. O sea. Todo lo que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo de un país hace es por una directa orden, de orden del presidente. Por recomendación de del presidente. Recomendación Ahora, del presidente. en tanto asesor, digo yo, entre comillas, sí. del Poder Ejecutivo en esa materia, pues, eh, puede él ser puede, puede, ser es exacto, puede ser consultado, sí. O cuando le presenten el texto, él pudiera decirle al presidente, presidente, Miren, mire, si se aquí, dice de esta manera, es mejor. Pero la decisión política es la de Danilo. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. Buenas. El doctor Acosta le habla. Ah, Hola, doctor. doctor. Álvaro Amigo Acosta. de los tres. Un placer. Amigo de los tres, pero estoy llamando porque, para, para reiterar, que este es el programa más cómodo para mí. Que estoy en mi casa <risa> tranquilo, sosegado, <risa> entretenido, entreteniéndome con este programa que no me lo pierdo. Gracias eh, doctor. Pero lo más importante para mí hoy es lo más importante para mí es saludar al chino que ya está de regreso. Así es. Gracias doctor. Para mí es una satisfacción que se haya recuperado o por lo menos que esté en proceso de recuperación Esa es la palabra Así es, Chino Abrazo para usted Gracias hermano, recíproco Óigame, en, en relación Al tema que ustedes están tratando Ahora mismo con relación a la, Al intento De reelección y en violación Y atropello A la constitución Dominicana Quiero decirle y reiterar que de Danilo fue una obligación, fue que lo pusieron a decir que no. Porque oiga lo que dijo Parecer, que él tenía en su gaveta el proyecto para presentarlo. Que lo iba a presentar y Chali y Pero con la la insinuación, con la insinuación de el embajador norteamericano en el país y el secretario de Estado norteamericano que no se atrevió a hacerlo, pero lo tenía planificado, nadie sabe lo que hubiera pasado en este país si esa gente hubiera intentado violar la constitución, porque reitero, sí, ya que en ya este país vemos gente que tenemos sentimientos constitucionalistas manifestados no, ¿eh? y fun fundamentados en el 1965, cuando se violó la constitución destituyendo a Juan Bosch, que había sido un presidente democráticamente electo. Así es que saludo para todos, para ustedes, para los tres, que son 10 Usted dijo chino ahorita que son tres hermanos, están en la lista. Que, son, que somos cuatro. Gracias, doctor. Yo lo sé, doctor. Yo lo sé, siempre lo no Usted ¿Sabes me que bien. el doctor y yo jugamos mucho softball. Sí, él, él lo dijo. En la Liga, Ercilia Pepín, con sí. el vino Caballo Blanco. Ajá. Un equipo legendario. Así se el, se so, el doctor era buen queche, buen brazo y un bateador extraordinario para la banda Mira, de la Mira, Chino, City. otra cosa que demuestra esa entrevista de Reynaldo Párez Pérez es que es un peón vulgar. Porque este señor que estaba aspirando a la candidatura presidencial y él mismo admite que él corrige el proyecto. No, es que, o sea, que sabía de todos los tejes y, y madejes y, y claro, claro. del presidente para poner en marcha su proyecto. Oye lo que incluso, él dijo, siendo ¿eh? secretario general del PLD, que si el PLD fuera una institución, un secretario general de, está llamado a jugar un papel institucional. Claro que sí. Sin embargo, se tendenció con Danilo a tal punto que que olvidó, hizo, que olvidó el, su papel como, como secretario sí, general, sí. no de los danilistas, no, sino, del sino de todo el PLD. Es, o sea, eso, eso habla decir, de la pobreza. Eso no es ni partido, ni es nada. De la pobreza que tiene Reinaldo Pared Pérez en el manejo de una cuestión fundamental que un dirigente político o que un servidor público jamás debe de soslayar, es decir, de echar a un lado, que es saber cuándo está representando a los suyos. ¿Y okay. cuando debes representar a todos? Claro, Eso revela claro. esa falta de conciencia institucional que posee lamentablemente Reinaldo Paredes. Ah, Machacho González, Machacho, oh. qué placer, qué placer, Machacho. Buenas, don Machacho. ¿Aló? Sí, te escucho, Machacho. Sí, sí te escucho. Era, eh, para, para solicitar a Chile está de regreso y ahora está completo el Estado. Así es. Así es, sí, Chino, que siga grande yo no sé que tú eres un hombre que tiene mucho valor, y tú no te vas a dejar de embromar el tipo de Felicidades, Chino. Gracias. Gracias, Machacho. Gracias, Machacho. Machacho, otro gran sí, amigo sí, mío. Si sabe que ese es el otro componente, sí. antes de que tú sigas con lo de Reynaldo, que otro componente que se le agrega a ese proceso de recuperación del Chino y de... Cualquier ser ah, humano sí, que reciba sí. tanta solidaridad. Ah, eso sí. Porque sí. Eh, en momentos así, es eh, que tú eh, recibir tanta solidaridad es lo que más contribuye a, a, a, a, a la recuperación. Claro, eso le da fortaleza eh, mental. Además, yo siempre, pues, ah, sí, eso yo, es verdad. Yo siempre, para que sigamos sacándole punta al lápiz de las declaraciones de, de, la de, de sí. <ríe> sí miren, cuando yo era profesor aquí en el Liceo sila Pepín, que me manejaba con adolescentes y jóvenes siempre le sugería que la educación era bueno que fuese integral. Y para que fuese integral, el ser humano nunca debía descuidarse de incorporar la actividad física o la práctica de un deporte a esa educación. Pero no tanto porque podía poner a uno en capacidad de hablar de esta disciplina o de la otra deportiva, sino porque contribuía con la integración a lo que era la práctica de deporte, a que la sanidad física y mental estuviera presente en el ser humano. Así es. Esa condición, sin dudas, que ha estado ayudándome para que esta fractura que fue complicada... No, no, yo, yo, yo quedé... Yo que, cuando yo cuando sí. yo fui la primera vez a verte, yo quedé sorprendido. Digo, cochole, el chino tiene una fuerza y una capacidad enorme porque yo conozco gente que han tenido accidentes, más un accidente que hubo varios muertos, eh, y tan rápido que yo te vi hablando, es más, cuando fui a la clínica también me, me, me sorprendí, que, que fue un momento que fue prácticamente a, a horas Así del accidente, y yo te vi con una actitud que, que, que me quedé, bueno, sí, tú y yo lo, lo, sí, lo comentamos chino, en el camino lo cuando lo salimos, comentamos. realmente lo, lo de Chino es clase aparte, es su... su su aspecto atlético y de ser un hombre atlético y que siempre se ha ejercitado, le ha ayudado mucho. Buenas, tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Buenas. Yo soy una de las... Disculpen que le estoy hablando fuera del tema que ustedes están comentando. Pero yo soy una de las personas afectadas por el fraude del Mone. Yo quiero ver que ustedes más o menos, como bueno, analista que ustedes son... ¿Qué ustedes opinan? Bueno, ah, del de fraude de Muné ya sí. salió una resolución de la Cámara Civil y Comercial con el listado de la persona que, que ellos dicen que son los que le deben, pero eh, yo he recibido muchas informaciones, como dicen, fuera de cámara, que yo mismo, no me atrevo ni a decir por aquí, lo único que digo es que eso está, eh, eh, eh, exijan, exijan su dinero porque eso está feo. Bueno, en el día Pero, de ayer, a las 5 de la tarde, yo me reuní a solicitud con un conjunto de profesores, de profes ¿Tienen dinero ahí? Y profesoras, que son de los afectados. Y este, estamos reuniendo un conjunto de informaciones, estamos también buscando asesoría legal en términos de apoyo y de respaldo a ellos. Porque la última rueda de prensa que hizo, que hicieron... Los abogados eh, que ahí yo participé, que, que le hice le hizo una pregunta que entonces, la pasó. Sabemos muy bien qué camino fue que ellos anunciaron por sí, ahí. Claro, claro. De, acu de acudir a la ley esta, que no recuerdo ahora el número, que establece lo de la quiebra y asumir una serie de... Y entonces estar dándole vuelta al asunto. De manera que estamos en ese proceso de reunir todo Lo importante es, como dice Omar, que todos ustedes puedan realmente, todos los afectados puedan juntarse y entonces asumir. Y recuerden que eso implica también un pleito legal, un aspecto legal, jurídico, porque no es un asunto eh, simplemente de usted... Ellos tienen la desventaja siguiente, los lo que, que tienen es dinero un, ahí, un lo voy a decir con que toda hay sinceridad, que porque eso no es un banco comercial. No, así es. Eso no es un banco comercial, entonces ellos utilizaron un truco, que fue una pregunta que yo le hice en la rueda de prensa y como gatico boca arriba uno de los abogados me contestó que ahí fue entonces que se puso el manifiesto porque oye lo que sucedió se, se, se invita a una rueda de prensa en el restaurante El Dorado y entonces parece que parte de los que tenían dinero se enteraron y fueron en masa fue una gran cantidad de personas Personas que yo me quedé sorprendido que tenían dinero ahí. Yo me he sorprendido. ¿Qué ahí? resulta? Que cuando llegaron los abogados con un familiar de los MUNE, que se enteraron que ahí estaban gente, que no habían solamente los comunicadores y periodistas que íbamos a asistir a la rueda de prensa, ellos no querían subir. Entonces, ahí duraron como una hora. La rueda de prensa, para más decirle, estaba programada para las 3 de la tarde. Y entraron. O sea, mejor dicho, se llegó a un acuerdo De hacer la rueda de prensa abajo La rueda de prensa era arriba, en la segunda planta Solamente con periodistas y comunicadores Que yo detecté Que ellos no querían subir Porque no querían dar las respuestas que dieron Ante una pregunta con que yo le hice Con gente ahí presente De los afectados De los afectados ¿Cuál era la pregunta? ¿Y cuál fue la respuesta que dio? Yo le dije, miren, ustedes saben ...que MUNED no es un banco comercial... ...y que por tanto... ¿Pero cuáles son ustedes? ¿Los abogados? ¿Los abogados? Pero el Estado también debía saberlo... El Estado también debía saberlo... Claro... ...que es por donde yo, aunque esto no Pero lo... Pero vamos a explicar esto, Chino, para que sí. no se me vaya el hilo... Muy ...para bien, que tú muy continúes... Bien, muy bien, ¿Qué resulta? Oye lo que contestó uno de los abogados... ¡No! Ellos... Ellos saben que no... ...que nosotros... Eh, MUNED no es una institución bancaria esos fueron préstamos que ellos hicieron. A MUNE. A Mune. Ellos Ajá. le hicieron préstamos a, a MUNE, Mune. Claro, porque así evaden. Claro. Entonces, la formalización que tiene que a través de la superintendencia no, de banco. De banco. Eh, ¿Verdad? Sí. Poner como elemento normativo de todo lo que se llame transacción Exacto. en el mundo financiero. Entonces, ¿qué resulta, Chino? Ese mismo día en la tarde, en el programa mío diario. Yo pongo la rueda de prensa y la pregunta y la contesta. Y comenzaron gente a llamar, que tenían dinero ahí. Entonces, un señor que tiene 6 millones, que ya yo lo había visitado en su casa, me dice, no, maestro, es una, una estafa de ellos. Ahí en ningún momento dice préstamo. En ningún momento dice préstamo. Pero un depósito, y yo tengo, exacto. Un depósito, y yo tengo el certificado. Un certificado. Porque esa gente grande, estaba ahorrando ahí. Porque allí. estaba depositando claro. y el interés que ellos le iban a pagar a ellos por ese depósito. Claro. O por el uso de ese dinero. Claro. Entonces, eh, yo supe de fuente extraoficial, por vía de una persona muy enterada, que ellos supuestamente le están ofreciendo la mitad de lo, de lo que... Sí. Ah, bueno, entonces, que ese día llamó tiene. un tío del doctor Johnny Peralta, que tenía ochocientos mil y pico de pesos, y dice que ahora que lo que hay figura es con cuatrocientos mil. O sea, que alteraron, adulteraron ya, la cantidad. Era. Sí. Entonces, miren, señores, a propósito de esa... Sugerencia. Ah, pero para finalizar, Chino, para que tú entre ahí. ¿Qué otra cosa reveló ese abogado ahí? Que una gran cantidad mayoritario, oigan esto, una gran cantidad mayoritario de gente que tiene dinero allá, la compañía no lo reconoce, que porque ellos atribuyen que los gerentes y el otro muchacho que... Eh, hicieron fraude. Hicieron fraude. Eso y, es mentira. Y eso es mentira. Oh, Miren bien, señores, eh, probablemente esto que yo voy a decir no le dé satisfacción a lo que son las expectativas que tienen los ahorrantes. O la gente que, Pero hay que hablar la verdad, verdad A partir de lo que la gente quiere es, es recibir su correctamente. dinero Correctamente, ahora Pero hay que ver el fondo mire, de la situación la Ese problema política. que se ha producido ahí Con esa compañía Creo que ya centenaria sí. Porque Monet eh, Tiene Probablemente más de 100 años Vinculado a lo que es el negocio De compra y venta de cacao Y de exportación de cacao también de café en su momento. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad monetaria, la Junta Monetaria. Es que la Junta no puede intervenir. Pero digo el, yo, pero cómo porque es posible. Eso no es una institución pero está privada. bien, correcto. Pero cómo es que la autoridad, la Junta Monetaria, la superintendencia de bancos, ¿verdad? O el mismo impuesto interno. No va a saber que Muné se dedicaba a ese tipo de negocio irregular, porque conforme lo que es la ley monetaria y lo que está establecido en la norma de lo que son las llamadas instituciones financieras... Sí, lo tenemos una llamada aquí. Buena tarde. Buena. Sí. ¿Quién? Ivia Ah, Ivia, Ivia, Ivia, sí, sí, el líder sí. del rapuchivo de El presidente de la Junta de no, no, Vecinos sea, que, que me siento contentísimo de ver al chino nuevamente Ah, qué bien Hacía muchas faltas Gracias, Ivia Y y siento que a los A ustedes, abrazos. muchas felicidades a ustedes por este programa Que es de mucho, de, de mucho interés, gracias. de verdad Gracias, Gracias Ivia Gracias, gracias, Ibia. A, sí, me gusta el gracias. Sí, a la hora sí. En el fondo, mar entonces, sí lo que yo estoy tratando de decir es que la situación que ha afectado a los ahorrantes o a las personas que comprometió parte de su capital y de su trabajo con MUNE, que nadie me diga a mí, incluyendo esas instituciones a las que estoy haciendo referencia, del Estado. Que ellos no sabían el tipo de negocio a lo que se dedicaba MUNED. Exacto, ¿cómo lo hizo? ¿Verdad? No, es como que no, alguien no, no. me diga a mí que la gente de la DNCD y de la policía no saben dónde operan los puntos de expendio de estupefacientes en San Francisco. De tal manera que lo que lamentablemente ha ocurrido con la persona que confió en la solidez y en la solvencia de esa compañía, los verdaderos culpables son los que están dirigiendo el Estado, que sabiendo a lo que se dedicaba Muné, no fue a regular lo que allí ocurría en materia de captación de pero recursos. Es que también te voy a decir lo siguiente, chino, es que no solo con Muné, si no lo con, lo con co muchísimos, no, hijos, pero de esta limena se fue con trescientos y pico de, de gente de, de, de que le daba dinero. 30, 30. Ahora, yo Ahora para... la gente también, la gente, la gente ah, caramba. Usted ¿Y, lo y este puede... que tú, Porque, ¿cómo se justifica que Paquico cayera un gato así? Que un no, gancho, adiós, pero mira. Con 5 millones. De hay una cosa. Pero lo... Luis Rosario y Manuel Trinidad también. Pero óigame esto, señores. Óigame esto. Hay un autor que se llama Eric Fromm, que escribió un libro, El, libro. el modo Ay. de vivir, del ser y del tener, que hace un análisis de eso. Claro. Y el mismo, el mismo Enrique Rojas, un sociólogo español, que escribió un libro y llama El hombre la hay. El hombre light, ¿sí? Y Sigmund Baum escribió otro, te otro tema que se llamaba La, sociedad, la sociedad, líquida, sociedad Líquida, como haciendo referencia a ese inusual amor que en estos tiempos del capitalismo salvaje la gente le ha tomado al dinero. Chiro, pero oye, que... Más allá de lo racional. Ahí ese día de esa rueda de prensa, oigan esto señores. Y el afán de ganar más sí, es lo que pero... lo pone en esa aventura. se me acerca un muchacho y me dice, Ay, mamá, yo siempre veo el programa tuyo. Siempre estoy dando un seguimiento y me dice, Chacho joven, él, yo tengo abajo un millón con Netalí y aquí tengo cuatro. Ave María. Digo, pri ¿cómo tú que se te ve que eres una persona? Dice, no, que pasa que Netalí me daba 15 ah. de intereses ah, y esta gente daba siete y medio y el banco que da cuatro. Ah, Digo, entonces... pero el banco te daba cuatro, pero era más seguro. Era más seguro. Claro. Era claro. Más seguro. Entonces la, la gente tiene que tomar en cuenta las dos cosas a dónde Aprender a valorar, esto sí. Aprender a valorar. a valorar. Pero tú quieres que le diga algo a ustedes. Peso a moriqueta. Tú ves que eso está pasando. Ahorita viene otro y, can, y tú verás otro escándalo. Sí, porque entonces, ¿qué pasa? Así. Yo tengo otro amigo muy querido mío que está también ahí. Eh, se metió en ese bar. No, yo tengo como, uno que no ha vuelto ni a beber. la pelota, no, claro, tiene que estar perturbado. Porque, caramba, que tú tengas 20 años trabajando o una vida... ...y tenga... Y ...haya ahorrado 10 millones de pesos... Ahí. ¿verdad? ...y tú lo pongas en manos de una compañía... ...que se suponía sólida... ...con el suficiente prestigio... ...social y económico... ...y de repente haya ocurrido eso... ...de tal manera que... Eh, ...esa gente tiene que luchar por su dinero... ...tiene que tratar de que el Estado... ...se haga garante... ...por alguna vía... ...de que ese dinero no se le va a perder... ...a gente que repito se privó de muchas cosas para poder ahorrar ese dinerito y tenerlo ahí. Chilo tenemos una buena llamada. llamada. Buenas tardes. ¿Buena? ¿Sí? Buenas. ¿Sí? Buenas. Adelante, ¿Sí? adelante. ¿Sí? Se, fue. Se, se fue. Mira, otro caso, ya eh, eh, lo que a la señora y a los otros que tienen dinero, donde busquen el listado, que ellos publicaron un listado que salió de, eh, donde ellos dicen que deben 625 millones de pesos Posiblemente sean más No, son 2000 mil Porque 625, ellos han adulterado 625, Han, 625, han ¿no? adulterado de manera tramposa ¿No La ¿verdad? cantidad que tenía cada ahorrante claro, O cada claro. depositante O cada contratante ¿Qué más voy a presentar? ¿Qué, ¿Qué? presentar? Hay una llamada. una llamada Buenas Buenas tardes Buenas tardes a estas tres figuras Buenas, Buenas. hermano pero para mí es un placer ver al Chino duro, como un cañón, como un guerrero de este pueblo, ahí sentado. De ver al Chino, me Gracias. alegro verte bien, esta luz y Gracias, vida. Gracias. como siempre fue un guerrero. Okay. Pero especialmente un saludo para los tres, esos tres que hay de Gracias, este mano. pueblo. Gracias, que no hay que envidiarle a ningún pueblo ni a la capital tampoco. Para mí siempre es un placer yo estarlo viendo a esta hora. Gracias a los tres, hermano. ¡No fuerte! Gracias. gracias, hermano. Miren, señor, aquí está la resolución y el listado, vean, para que lo busquen. Vamos arriba, Flaco. Ah, dámame, Flaco. Vamos a ver, Flaco. Que todo es el es la resolución? en eso. Ahí está. Ponle un chisme grande más. ¿No se ve un chimo? Un poco más. Sí. Ve, ahí, pero ahí, pues, larguísimo. Yo ¿Qué? le estoy poniendo No, la no, la para que la gente vea que el documento está ahí. Está ahí. Mírenlo ahí. Y eso va subiendo, eh. Ve, ve, eso va subiendo. Sí, porque... Que ya no hay cosa más. Míralo, mira los nombres aquí. mira los nombres aquí. Aquí está de... Kaki Almonte Cruz. Ese tiene 606 mil pesos. Danilo Pérez, no me Melisa Sánchez. Bueno, aquí, te aquí tenemos muchísima gente. Aquí tenemos no, no, Enilda Tejada, Ra eh, Rodríguez. Eh, no, Raquel Rodríguez. Exacto, aquí tiene. 600 mil pesos también. Y hay de 7 millones, de Pero 6 entonces millones. Yo de 625 nada más en la totalidad. Y oye, entonces. entonces el, el, el, el, que hay una la sumatoria, ¿no? la consolidación de la deuda. Eso pues de 2, 000, Pero hasta tenemos. aumenta, llega a 2 mil. Sí. sí, a 2000 mil. Aquí tenemos a otro líder, don Eufemio Vargas. Ah. <risa> hermano, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Buenas, don Eufemio. Feliz de ver el hermano chino ahí que se ve, como decía mamá en el campo, cuando uno estaba en salud, por verlo, <risa> verlo, alegre y decirle al hermano chino, que siga así, eh, siempre aferrado a la fe de Dios, a creer en Dios, porque por usted, chino, muchas rodillas se han pelado y mucha gente hemos orado por su salud y por su familia, así que cada día tenga más fe en su pueblo, más fe en Dios, porque... Ah, se probó una cadena de oración que allá están los resultados usted en vida para bienestar de San Francisco de Macorís que Dios lo siga bendiciendo hoy y siempre en gracias, gracias Eufemio, gracias eh, tú sabes gracias, que hermano. déjame hacerle ese paréntesis a, a, a Eufemio Eufemio y yo jugábamos pelota de media Ajá. ahí en la ¿En Pueblo sí ingeniero gomán Abreu con calle Roberto C y todo San Francisco de Macorís, yo sé que se ha sentido bien con ver a Eufemio, con ver crecer a Eufemio. Entonces, yo sé que mucha gente, así como usted apunta, se le esperaron a la rodilla orando por mí y por mi familia. Y yo agradezco eso con toda la sinceridad del mundo, se lo comunico. Porque independientemente de todo, todos los deseos buenos que la gente tiene para con otro termina en mi convicción y en mi visión, obrando para bien. Y yo sé que mucha gente que se hincó y que oró por mí, eh, lo hizo con sinceridad. Lo hizo porque efectivamente valoraba, valoraba el trabajo que nuestra familia ha hecho en este pueblo. Las características de nuestra familia. Y entonces yo aprovecho públicamente para reiterar ese profundo... Sentido de gratitud que nuestra familia y quien les habla eh, siente de San Francisco de Macorís. Gracias, Eufemio. Buenas tardes. Buenas. Y bueno, yo aprovecho el momento. No conozco al chino, no he tenido la oportunidad de conocer al chino, pero sí aprovecho el momento para felicitarle que siga con ese ideales Que muchas personas necesitamos de él. Que el si señor no me le bendiga a los tres, pero especialmente Chino era un gran ser humano. Bueno, gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Sí. Sí, mira, entonces otro tema. Ya salimos de los... Tú sabes que antes yo... que no olvide tú sabes que yo siento un respeto grande por un intelectual, que yo sé que ustedes también, pero que Omar y yo, que somos más viejos que Sisto, eh, pudimos tal vez conocer un poquito mejor. En el 1983, lamentablemente, falleció uno de los más completos intelectuales que ha tenido el país. El doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Nombre, eh, Juan Isidro Jiménez Grullón. Juan Isidro Jiménez Grullón. Nieto de Juan Isidro, de Juan Isidro, Isidro Pérez Pereira, Pereira, el presidente, presidente de la República, la República de Montecristi. De Monte Correcto. Sí.